Y en esta lección vamos a insertar los archivos vectoriales que también pueden ser jpg, png o psd. Nos dirigimos a la carpetita donde están los vectores, la vamos a abrir con doble clic. Obviamente en el zoom que está en la línea de tiempo que es este, lo vas a poner al principio igual que la línea de tiempo. Con clic y arrastrar los vamos a insertar. Vamos a hacer un pequeño zoom aquí para ampliar lo siguiente. ¿no? Todas las imágenes... Externas siempre vienen con una duración de 5 segundos. Esto viene por defecto dentro de Premiere. Ahora uno los puede achicar. Por ejemplo, lo que estás viendo en este momento es achicándome un poco. He hecho un zoom en la pantalla para que veas no cuando tienes ese trinchas a la izquierda, significa que con clic y arrastrar, lo vas a dirigir hacia la izquierda. Y ahí tienes un, un menú contextual que te está indicando cuál es la duración total de este clip. En este momento te está indicando que está durando 3 segundos con 23 fotogramas. Entonces tú lo puedes estandarizar perdón, en 4 o alargarlo si quieres a con 6.10. Personalmente me gusta dejarlo a mí en 5 e insertar todos los archivos vectoriales. Voy a hacer un sumo hacia atrás. Control Z. Justo donde tiene que coincidir cada uno de los clips. Ok. Esto es un trabajo manual realmente bastante interesante de hecho no hay mucho trabajo que hacerle al respecto lo que sí te recuerdo es que estamos es recién armando todo este proyecto por lo que al principio donde quede no pasa absolutamente nada porque luego lo vamos a empezar a ordenar y ahora aquí tenemos ya todas las pantallas ya creadas algo muy importante es que tenemos que poner o en este ejemplo hemos puesto esta pantalla que está aquí que vendría a ser 10 datos curiosos de las abejas pero como ya todo está seleccionado en la línea de tiempo tienes dos formas para mover todo el contenido obviamente tienes que hacer un zoom pequeño para que puedas seleccionar todo el contenido y con clic y arrastrar seleccionas todos los clips y con clic y arrastrar hacia la derecha puedes moverte este, tranquilamente por la línea de tiempo pero esto es un poquito engorroso si tienes una línea de tiempo bastante robusta voy a poner control z la mejor herramienta con la que puedes trabajar es la herramienta de, de selección de track. La seleccionas con un clic y si das un clic aquí, a partir de este clic hacia la derecha, te está seleccionando todos los tracks. Lo que tienes que hacer es obviamente seleccionar el primer track que está acá arriba, nos bajamos un poquitito en la línea de tiempo, clic y arrastramos hacia la derecha para mover todos los clips al mismo tiempo. Con la herramienta de selección seleccionamos la imagen y la vamos a colocar acá, bueno esta se nos quedó acá, esta la vamos a mover un poquitito por acá y ahora tranquilamente clic y arrastrar y ahora clic y arrastrarse a la izquierda para colocar todos los clips y prácticamente tenemos ya casi armado nuestro proyecto, como te dije al principio es poner todos los elementos y luego los vamos a ordenar.